Oh, el vlog se demoró un kilo en renderearse y ahora voy mega atrasado, a la vez. Ah, lo que hace uno por el vlog, Hey guys. Ah, no sé cuántas veces tengo esta misma toma en el vlog. Así como... Es miércoles, ya que no hay radio motivados, tenemos el tiempo libre para salir con... Miércoles... Quería pasar más ahí. ¿A dónde me lleváis, Monse? una tienda donde venden cerveza de aranda. Oh, arández una tienda <risa> Oye, pero ¿cómo es esto? ¿No lo hemos terminado esta mentira? ¿Cómo que esto que íbamos a dejar de ser radio, weón? ¿Qué pasó? Y compadre, Radio Motivados murió para dar paso a A Lo Loco Radio. almorzar con estos cuadros y queremos ir a la urba. La que que puta. <risa> que no estamos aquí despidiendo a Carlos que se no va de no no esta casa Chistoso es que con él viví un año aquí en Santiago Estamos viendo el partido y lo estamos despidiendo ¿Yo? ¿Por qué? ¿Pero voy a tocar una música de Sí, una... por favor chiquita ¡Pam! Te entrego pues... las llaves de la casa. Y, yo y me cogió. Me dio de Me dio Bueno, la, el cambio de nombre de la radio me ha dejado pensando varias cosas. Creo que siempre hay una... Siempre lo externo influye en lo interno y lo interno pide a gritos salir hacia afuera. Entonces con Radio Motivados nos pasó eso, por lo menos a los chiquillos que empezaron el, el proyecto. Y ya eh, su interior les decía ya no somos Radio Motivados, somos algo más. Siento yo que lo interno siempre pide salir hacia afuera. A mí me pasó lo mismo con Soundset. Que era una banda como Beatles, un montón de amigos, compartiendo ideas, qué sé yo, pero en realidad mi interior decía, no, pues yo quiero hacer algo solo. El nombre Sauce viene de... De mi experiencia con los sauces, pues en Valparaíso nunca había visto muchos sauces juntos Para mí siempre estaban solos y siempre estaban al lado de un río Tenía mucho que ver con lo que yo quería hacer en la música Que era hacer música triste, melancólica y hacerla en solitario Por eso me puse sauce. Quería un nombre que tuviera que ver más con lo que quería hacer Con lo que, que sonar bacán Y eso es todo, y eso pasó con Alo Loco Y fue bacán abrir el cabeza. me gusta esta luz hoy oh, voy a venir a grabar acá mira, mira esta luz okay. no mira esta luz nos vemos bonitos pero ah, copec ah, copec igual ah, para que no nos patrocina <risa>